Son auténticos pictogramas, parecen fractales, planos astronómicos, dibujos psicodélicos y a la vez extraordinariamente armónicos, nadie sabe quién los crea, ni cómo ni por qué, parece ser una inteligencia no humana la que está queriéndonos decir algo. En pleno siglo XXI. Arte y matemáticas se unieron para plasmar desde el cielo. Señales simétricas en el suelo. La sociedad esotérica y científica sigue enfrentada en un duelo. Porque el tema ovni les causa recelo. Crop circles. Trazados perfectos son vistos al vuelo. En cosechas de maíz, de trigo y de centeno. La ciencia no encuentra respuestas a este fenómeno. Círculos del más allá sobre cultivo ajeno. De la noche a la mañana surgen de la nada. Sin dejar pisadas sobre las zonas plantadas. Luces como hadas con tecnología. La tecnología sofisticada, dejan su llamada marcada sobre el terreno Anomalías químicas en las plantas dobladas dentro de los agrogramas Muestran que es artificial, razones que constituyen la escala diatónica Geometría sagrada forman un lenguaje universal Cada formación fractal contiene la evidencia de que este universo no es absurdo Y envía su señal, actúan como mandalas activando conciencias Fruto una inteligencia superior a la actual Formas del ciclo lunar sobre nuestra tierra Desde América e Inglaterra un secreto en cierran representación de una fuerte actividad solar para 2012 en un periodo que se cierra comunicación mediante el sistema binario alusión a la era del sexto sol y acuario símbolos atómicos teoremas matemáticos datos astronómicos crean un vocabulario lejos de lo psíquico es una realidad que está creada para hacer despertar a la humanidad políticos críticos escépticos científicos intentan ridiculizar quitando credibilidad origen espacial o tecnología de la NASA para engañar a las masas, pocos conocen la causa Formaciones falsas se usan para así desprestigiar Fueron noticia los medios de forma difusa Se buscan excusas para desacreditar teorías Si es cosa del hombre, ¿por qué tuvo ese interés la CIA. Algo desafía las barreras de la percepción. Desde otra dimensión en perfecta armonía Como vía de expresión y hay quien encuentra conexión con el pasado El diablo segador dejó un legado Se habló de que fueron creados por hongos o por tornados Cuando algo como microondas alteró los prados Los -maker contratados, los aficionados Fakers sobre los arados son analizados Queremos creer que algo Nos ha contactado, y hay que lo aprovecha Con un intento frustrado Pero el grado de complejidad y tal conocimiento Escapa a las manos del humano Y su entendimiento, tan solo expertos Han descifrado el significado Como el mensaje de arrecibo que fue contestado Pero el lado más oscuro Es quien lleva a cabo su creación O acaso es una simulación, una invasión Buscamos una explicación que escapa De la lógica, entidades biológicas eso es solo una ilusión. Hoy el fenómeno OVNI es un fenómeno primeramente de política. Es de alta política. Las grandes autoridades del mundo no saben qué hacer con esto con esta terrible verdad que tienen en las manos que se les está yendo de la mano de modo que primero es un problema político Segundo, es un problema ideológico. ¿Por qué? qué? ¿Qué? Desde el comienzo de los tiempos hasta nuestra era, algo nos visita desde fuera y vive en el silencio. Seguir aislados es el precio a pagar en la tierra, porque el hombre es un ser conflictivo causante de guerras. Aliens. Están desde el principio de la historia, cuando los primates convivían en la edad de piedra, cuando las ciudades eran bosques de árboles y hiedra, antes que esta civilización recuerden en su memoria. Aliens. Puedes observar sus trayectorias desde Sumeria hasta Egipto en su etapa transitoria. Hay quien habla de un continente llamado Lemuria Donde mucho antes pudo albergar vida inteligente El imperio hablante, las leyendas de gigantes Son parte de un pasado para muchos existente Lo muestran todas las culturas a través del arte Desde América hasta Oriente, hablaban de hombres serpiente Aliens, forman parte de nuestro ADN Nuestro ser está ligado a ellos mediante los genes Aliens, muchos los ven y saben a qué vienen Pero los gobiernos lo ocultan porque no les conviene Aliens, bajarán del cielo y vendrán a por ti Aliens, y Bajo tierra son como un reptil Aliens Tienen son de paz y otros de guerra Por eso tienen aislado al hombre Porque aún es hostil Aliens Son seres de luz y de conciencia, Promueven la paz y velan por nuestra seguridad Hoy por hoy la humanidad aún no está preparada Porque vive programada, privada de independencia Aliens Somos parte de su descendencia Y un peligro en potencia para la existencia Quieren que cuidemos nuestro entorno medioambiental Porque nuestra prepotencia causa consecuencias Aliens Tienen una política universal Dejan su señal marcada en cada maizal. Existe evidencia no apoyada por la ciencia y los gobiernos desclasifican el material. El cuerpo de inteligencia silencia testigos. Investigadores callan para seguir vivos. Pilotos de aviones y miembros del cuerpo militar saben que algo les vigila y vuela consigo. Alguien forman parte de nuestro ADN. Nuestro ser está ligado a ellos mediante los genes. Alguien muchos los ven y saben a qué vienen. cielo y vendrán a por ti, aliens, viven bajo tierra, son como un reptil, aliens, tienen en son de paz y otros de guerra, por eso tienen aislado al hombre porque aún es hostil, aliens, dicen que están entre nosotros, son de forma humana y otros de apariencia reptiliana, ocultan su rostro y operan en bases subterráneas, corrompiendo la élite europea y americana, se crecen con nuestro miedo, controlan las armas y el ejército y pudren el mundo como una manzana, el terror que emanan solo en grandes, un cuerpo sin alma, quieren someter al mundo a miseria y drama. Aliens Seres genetistas son de color gris Responsables de afluciones en cada país Se amplían las listas de desapariciones Sin pistas hacen seguimiento humanos con un microchip Pueden entrar en tu mente como una lombriz Hermano, y grabar otros recuerdos como un disc.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 Sumeria, oh, oh, oh, oh. <todicuos> yeah, Mengenhead, Saya, poético, mirad al cielo, porque ya están aquí, ya están aquí, yeah. ya están aquí siempre lo supieron. lo supieron, los que del cielo a la tierra vinieron han un aquí, ellos fueron los primeros sean bienvenidos a nuestro origen verdadero Ya están aquí, siempre lo supieron lo Los que del cielo a la tierra vinieron Han un aquí, ellos fueron los primeros Bienvenidos a la granja humana, el criadero Veamos a través de una tecnología obsoleta No viendo más allá de lo que hay detrás de la puerta Las evidencias nos inquietan, la ciencia no acepta que vivamos Vigilados por seres de otro planeta Avistamientos masivos desde el suelo y el aire Desde personas Abría grandes cargos militares Miles de testigos han visto sus creaciones Asombrados por las dimensiones de sus construcciones Crearon las pistas de aterrizaje de Nazca y Oaxaca Hicieron que volara el pájaro de cara. Viajaban en vimanas hacia todas direcciones Controlando el universo y sus civilizaciones Ya están aquí, entre los vivos y los muertos Manipulan el conocimiento Somos su experimento, aquellos que nunca creyeron Se rinden a la lógica al visitar sus templos Se mueven a través de espacio tiempo en tiempo real son de otro sistema solar interestelar se ocultan bajo tierra a veces salen del mar la sobreinformación y fakes nos hacen dudar 500 testimonios de pilotos Más de 4.000 casos de aterrizaje entre nosotros Ya están aquí, sabemos cuál es su fin Pronto veremos la verdad, no lo pueden impedir Eye in the sky, planets in Interdimension travels, unravels The old wrinkled in time, a reptile in your spine Pineal decalcified, frequency varied Frequently divided, the closed mind, Third eye patch, crop circle signs Navigation, science, written on pyramid walls But you ain't buying it Other echelons, your nation's government Work on one accord, to call the cause distortion. Reporting back to the mothership Supposedly a covenant amended for the 2012 hole shifting And a trapped in higher dimensions Shade time Henchmen in prison would propagate idleness American idol Puritans read the Bible on Ezekiel's wheel Straight gave chills when the sky falls Fire clouds second heaven Messiah calls Graham Horn laser being raptured up I've been never then heaven said it Elohim it's just my thoughts but it's a hard thought Ya están aquí en la tierra Pisan allá donde estéis Dibujaron el cosmos y el mapa de Pity Race Diseñaron nuestro ADN la vida en la esfera, viven en las profundidades como antiguiteras. Hubieron en Pumapunku, cortaron piedras con láser dejan evidencia siempre que hay un nuevo crácer, crearon la puerta por la que vimos bajar a Moisés otorgaron sus poderes a Ramsés ya están aquí, viven dentro de nuestra realidad mostraron sus avances en la pila de Bagdad tienen espacio puertos, crean civilizaciones les dimos como ofrenda a todos nuestros corazones son revelaciones como el libro del éxodo las cuales os transmito bajo la luz refleja. Estamos engañados, la verdad eres tú Desde los indios Hopi a las tierras del Perú Somos tu experimento, algunos lo ven absurdo He visto viajar a Bacal hasta el inframundo Mi nombre es Bieles, déjame que te lo explique Son textos sagrados escritos de y Que en los gobiernos nos engañan como sociedad pagana Pero esto está escrito en el Bhagavad Parana No estamos ciegos, yo sé que eso es así Tú no los ves pero yo ya están aquí Yo, trauma been forgotten on earth Future Buddha been birthed. The devil's hiding in church So do you do a verse Instead of riding on dirt View the lunar alert Thirteen, box, ooh, um, my knew they were Action shift in the bowl, magnets moving preserved Ratchet slips and we hold bangers used for turf Study stars like Venus call Lucifer Bear in the light, seen the dawn outshine, Jupiter Secrets like Mars, total recall, call pupils burst Interpret dreams, galactic beam, clues to concern. Drip across the dark rivers and truly a first? See man, bear a serpent, no pucks observe. Rider of a is disease, we're moving the worm. DNA, spiral a snake, can do this as physician, second coming, confusing your world. Is the Who to return. Either way, your duty to learn, remove the germ. He tracks to kill them off, balls and of mucus will burn. Visual like Lucas Skywalk, Luke in his germ. Like Apollonius and Christian, just doing my turn. Past and Orion, when Nibiru lurked, reincarnated masters. Yo solo le temo a lo que viene del cielo Si el infierno está en el suelo, en lo alto no hay consuelo El tiempo y espacio es un pañuelo y se puede doblar Vienen por tu alma e interfieren en el plano astral Ellos fueron él y su hijo Val, fueron Yahvé y Jehová Ellos convirtieron la esposa de Lot en sal Los llamados vigilantes de la tierra del Sinar Los gigantes Anakin, descendientes de Anak Ellos alertaron a Abraham para abandonar Haran fueron los ángeles de la Biblia y el Corán Ellos raptaron a Elías en su carro celestial Fueron inurta y Nergal en su holocausto nuclear Vivieron en el Edén y crearon a Adán Hoy experimentan obteniendo nuestro DNA Por vidas humanas comparten tecnología espacial El Majestic 12 se creó para ocultar de Truman tras el UFO crash de Rockwell Se trató el tema de seguridad nacional Con ellos trazóis en en la base Holomar Así comenzó la conspiración militar Hoy la ciencia se desploma y las leyes físicas Si sí se acepta la presencia de manera pública Ya están aquí vinieron de otro sistema solar Las naves bíblicas que profetas vieron volar Ya están aquí y siempre lo supieron los que del cielo a la tierra vinieron, llevan un aquí, ellos fueron los primeros. Sean bienvenidos a nuestro origen verdadero, verdadero. Ya están aquí, siempre lo supieron, lo supieron. Los que del cielo a la tierra vinieron, llevan un aquí, ellos fueron los primeros. Bienvenidos a la granja humana, el, criadero. el, criadero. el criadero.